Hola, yo soy la profe Aydis y en este video estaremos resolviendo 18 ejercicios claves de física para que puedas tener un muy buen resultado en tus pruebas faro de ciencias. Hoy es un buen día para aprender, así que vamos a ello. Pregunta número uno. Lea las siguientes afirmaciones acerca de las cantidades vectoriales y las cantidades escalares. Para responder este tipo de ítem, lo que debes tener presente es que las cantidades vectoriales siempre llevan dirección, en cambio las escalares no. Definición número uno: Una cantidad vectorial se identifica únicamente por su magnitud, por ejemplo la masa, el tiempo y la rapidez. Esto sería falso porque no es únicamente por magnitud sino también por dirección lo que significa que estos tres ejemplos no son vectoriales, son escalares. Afirmación número 2. Una cantidad escalar se determina por su magnitud, que consta de una cantidad acompañada de una dirección, lo cual también es falso, porque cuando hablamos de magnitud, la palabra magnitud no implica dirección. La palabra magnitud lo que implica es una cantidad, es decir, un numerito, y una unidad, ¿ok? Entonces es muy importante que en física siempre los números tengan un apellido, por decirlo de alguna forma. No se vale responder la pregunta es cinco. ¿Cinco qué? Cinco kilómetros, cinco horas, cinco segundos, cinco newtons. ¿Qué? Siempre hay que decir qué son esos números. Es como cuando se habla de dinero. Por ejemplo, si yo digo, tengo cinco mil en el banco. ¿Cinco mil, qué? cinco mil colones si me imagino ¿Okay? si sí, no tengo cinco mil colones de deuda o no ya logré ahorrar cinco mil dólares etcétera ¿Okay? varía mucho de una moneda a otra igual en física de una unidad a otra afirmación número 3. un ejemplo de cantidades vectoriales en física son velocidad aceleración desplazamiento y fuerza y esta sí que eh, tiene eh, razón de ser por lo tanto, esta sería la única afirmación verdadera. Tomemos en cuenta que velocidad, aceleración, desplazamiento y fuerza son conceptos que estaremos trabajando el, a lo largo de toda la práctica o bien de cualquier curso básico de física. Respuesta correcta y definitiva para esta pregunta 1, la opción C. Pregunta número 2 lea la siguiente información en una práctica de física la docente entrega a los estudiantes el listado adjunto con magnitudes físicas del sistema internacional de unidades el objetivo es que los alumnos las clasifiquen como escalares o vectoriales de acuerdo con las lecciones que han desarrollado el listado sería energía fuerza volumen y velocidad a partir de la información anterior cuáles de las magnitudes físicas corresponden a cantidades vectoriales ok entonces las cantidades vectoriales son las que tienen dirección y del ejemplo anterior podemos rescatar fuerza y velocidad. En el caso de fuerza, por ejemplo, si quieres jugar este famoso eh, práctica de pulso, yo coloco mi mano al frente y no se vale subirla y bajarla o llevarla hacia el frente o hacia atrás, sino hacia los lados. Ahí es donde vale el juego. Por eso es que la fuerza siempre debe indicar una dirección, no es lo mismo empujar que jalar, el resultado va a ser diferente. Y la velocidad, pues es un poquito más complejo el concepto, pero lo que sí le prefiere es que yo puedo hablar rápido, ahí hablamos de rapidez, pero la velocidad es cuando algo va Rápido con una dirección hacia el frente, hacia atrás, etcétera. Es muy importante determinarla cuando se están haciendo estudios en carreteras sobre cómo sucedió algún tipo de accidente allí. Energía y volumen son dos conceptos que se distribuyen en el espacio en tres dimensiones, en tres direcciones y eh, no es un movimiento en sí o no es un tipo de magnitud que lleve a, a un cambio de posición donde haya que indicar direcciones por lo tanto no son vectoriales respuesta correcta y definitiva para la pregunta 2 la opción que tienen 2 y 4 que sería la opción C pregunta número 3 nos da una situación tanto dibujada como en texto y dice lo siguiente, un atleta entrena en una pista cuadrada de 200 metros de lado. Siempre inicia en el punto A. El lunes corre durante 10 minutos y completa 5 vueltas. El miércoles entrena durante 12 minutos y da 6 vueltas y media. Y el viernes completa 8 vueltas en 15 minutos. De acuerdo con las situaciones descritas, se cumple con certeza que el desplazamiento del atleta... Ok. Si vamos a hablar del concepto de desplazamiento, tenemos que tener claro qué significa. Vamos a anotarlo por acá. Es una línea recta que une los puntos inicial y final de un movimiento. Cada profesor lo define pues, allí con sus propias palabras, pero básicamente esta es la idea. ¿okay? Entonces, un, en el caso del día lunes que da cinco vueltas dice que empezó acá en el punto A cada vez que vuelve a llegar ahí es una vuelta entonces donde dio las cinco vueltas empezó y terminó en el mismo lugar por lo tanto el día lunes su desplazamiento sería cero no hay puntos diferentes inicial y final donde queramos dibujar una línea eh, no nos va a salir porque es el mismo punto entonces cuando es el mismo punto el desplazamiento es cero así haya hecho cinco vueltas como en esta ocasión o como el día viernes que también dice que completa ocho vueltas si las hizo completas empezó y terminó en el mismo lugar por lo tanto podemos afirmar que el día viernes el desplazamiento también fue cero ¿Qué podemos decir del día miércoles? Que dice que dio seis vueltas y media. En ese caso, cuando ya iba por la vuelta seis, pasa por este mismo punto A, pero da otra media vueltita más y termina acá en el punto B. Eso significa que el día miércoles realizó un desplazamiento equivalente a esta línea inclinada. Es decir, a la hipotenusa que se estaría formando en este el, triángulo rectángulo, ¿ok? Y dan, viendo las opciones, la opción A dice ¿El desplazamiento del atleta el viernes es igual al de lunes? Sí, son iguales, son cero. En buena teoría ya esa sería nuestra respuesta. Igual vamos a verificar las otras opciones, a ver si hay algún error en la pregunta o algo por el estilo. ¿El día miércoles es menor que el del lunes? No, el del lunes ya es cero, no puede haber un valor menor en desplazamiento. Por lo tanto, no es menor el día miércoles, es esta línea inclinada y más bien es mayor. ¿El lunes es menor que el del viernes? No, porque ya dijimos en la primera opción que son iguales. Respuesta correcta y definitiva de esta pregunta, la opción A. ¡Hey! Si te gusta este video, recuerda compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Así sabrás cuando suba nuevos videos acerca de prácticas o clips sobre los diferentes temas que acá estamos tratando. Porque recuerda, hoy es un buen día para aprender. Pregunta número 4. Continuamos con la misma descripción de la situación, pero esta vez lo que nos preguntan es en cuál día el atleta logra una mayor rapidez. Para eso tenemos que tener claro la definición de rapidez. Recordemos que en ese caso la rapidez se define de la siguiente forma. Distancia entre tiempo. A veces se usa la letra R, a veces se usa la letra V, eso depende de cada profe. Esta formulita, algunos de ustedes puede ser que la hayan visto por ahí como un triángulo. En donde en el triángulo ubicamos la D arriba. Y la V y la T acá abajo. Hay quienes usan frases para recordar el orden en este triángulo. Hay gente que dice veo dos tierras. O que dice Dios en la parte de arriba. Ve todo. ¿Okay? Para recordar el triangulito que nos puede ser útil también a futuro en otros cálculos. Ahora, dice eh, en el texto que todo fue dado en vueltas. ¿Cuánto vale cada vuelta? Dice que los 200 metros son para cada lado entonces aquí hay 200 metros aquí hay 200 aquí hay otros 200 y aquí hay otros 200 para un total de 2 4 6 8 entonces es importante anotar por ahí que una vuelta es igual a 800 metros entonces qué va a pasar con esta formulita apliquémosla para el día lunes el día lunes la rapidez del día lunes sería la siguiente. El lunes dio 5 vueltas, cada una de 800 metros, y tardó 10 minutos. Ese sería nuestro cálculo para el día lunes. Para el día miércoles, ¿cuál sería nuestro cálculo? El día miércoles dice que dio 6,5 vueltas, 6 okay, vueltas mm -hmm. y media, eso lo vamos a multiplicar por el 800. Pero el miércoles duró más bien 12 minutos. Para el día viernes, ¿cuál sería nuestro cálculo? Bueno, para el día viernes dice que dio 8 vueltas. 8 vueltas, cada una de 800 metros. Y el, duró 15 minutos. ¿okay? Entonces, ahí tendríamos anotados nuestros tres cálculos, a comparar. Le damos a la calculadora y entonces anotamos en ella los datos. La idea de estas calculadoras científicas es que eh, escribamos igual que como está en el cuaderno la información. Entonces podemos colocar el botón de fracción 5 por 800 usamos la ruedita para bajar acá 10 y Igual. Tenemos que 400 sería el primer resultado. Vamos a anotarlo. 400 metros sobre minuto. Okay. Vamos ahora con el siguiente. Limpiamos acá la calculadora con el botón de AC y volvemos a escribir. 6.5 por 800 bajamos entre 12 igual cuando nos dé un resultado de este tipo tocamos el botón sd y tendremos el valor de 433.33 433.33 metros sobre minutos y por último limpiamos la calculadora, ahora, si no queremos hacerlo así, también lo podemos hacer por partes como queramos acá una multiplicación sencilla, 8 por 800 entre 15 y vamos a obtener igual un resultado válido el botón SD para transformar el resultado y tendríamos 427 lo anotamos 427 metros sobre minutos vamos a la de aquí y listo en cuál de los tres momentos o días tuvo una mayor rapidez el día miércoles que en este caso ojo no es la segunda opción no vienen en orden los días sino que está en la tercera ¿OK? respuesta correcta y definitiva de esta pregunta la opción c pregunta número 5 seguimos con la misma información pero esta vez la pregunta dice lo siguiente el día miércoles durante la práctica el atleta alcanzó una velocidad media cuya magnitud fue okay. ojo que aquí dice velocidad media o oh, es lo mismo velocidad promedio no es el dato que obtuvimos en la pregunta anterior porque ese tenía que ver con distancia la velocidad tiene que ver con desplazamiento eso siempre lo tienes que tener claro lo que significa que tenemos que obtener esa hipotenusa. Y aquí es donde entra entonces Pitágoras. ¿Okay? Vamos a ver por aquí con Pitágoras. Vamos a anotar aquí. Usamos Pitágoras. Pitágoras. Y es un nombre propio. Listo. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Lo que nos interesa de Pitágoras es lo siguiente. Este sería nuestro desplazamiento. Desplazamiento y digamos que este es el lado a y este es el lado b entonces el desplazamiento que normalmente lleva una flecha acá para recordarnos que es un vector con dirección sería igual a la raíz del lado a al cuadrado más b al cuadrado esto ya es pura fórmula si gustas recordar un poco más sobre pitágoras por acá te dejo un videito eh, que te lo explica con más detalle okay. Esto significa que vamos a calcularle la raíz a 200 metros al cuadrado más, el cuadrado es para todas las unidades y toda la cantidad, 200 metros, que sería el lado B, 200 metros al cuadrado. La raíz se aplica a todo. Anotamos acá para dejar nuestra respuestilla y nos vamos a la calculadora. Limpiamos la calculadora. Y lo anotamos igual, el botón raíz, 200 al cuadrado, más 200 al cuadrado. Y en este caso nos da 282,84 okay, Vamos a anotarlo aquí, 282,84 metros. Okay. Ahí lo único que hicimos fue encontrar el desplazamiento. Ahora vamos a calcular ahora sí la velocidad. Okay. Para la velocidad se usa eh, la misma fórmula que para la rapidez, pero estas flechitas me dicen que ya es otra, otro personaje. Eso es como nosotros cuando vamos a clases o al lugar de trabajo y tenemos un uniforme, tenemos ciertas tareas o cierta forma de comportamiento y demás que debemos respetar y es muy diferente cuando andamos en pijama. ¿Okay? Seguimos siendo nosotros, pero es una situación distinta. Aquí es lo mismo. Tenemos una V, pero ahora con una flechita para recordar que es velocidad y una D para un desplazamiento para diferenciarlo de la distancia. Okay. Tenemos entonces el desplazamiento que en este caso sí serían 282,84 metros y el tiempo el día miércoles fue de 12 minutos. Entonces, 12 minutos. Hacemos esa operación en nuestra calculadora. La acá. Voy a ponerla por aquí. Por aquí, un momentito. Y lo hacemos ya sea en frac usando la fracción o haciendo la división común silvestre. 282.84 entre 12. SD es el botón que nos transforma la respuesta. Tenemos 23.57. que sería el mismo que 23.6 metros por minuto? La respuesta definitiva para la pregunta 5 Sería la opción C. Pregunta número 6. Considera la siguiente información. David ha decidido colaborar con los gastos de su familia, por lo que empezó a trabajar como repartidor de productos en su comunidad. Para conocer cuánta ganancia obtiene por semana, anota todos los días la totalidad del recorrido que realiza desde que sale de su casa hasta que regresa. Así como el consumo de combustible que invierte. Entonces, ¿qué es lo que es la nota? La totalidad del recorrido que realiza desde que sale de su casa hasta que regresa. ¿okay? Además del combustible. Vamos a la pregunta. Con base en la información anterior, se puede afirmar que David cada día recorre una distancia conocida, pero no se desplaza. Déjenme decirle que eso es cierto porque al anotar la, el recorrido es sinónimo de distancia, él sabe que hizo entregas y que anduvo por tantos kilómetros, pero no se desplaza porque empieza en la casa y termina en la casa y él lo, lo lleva el control tomando en cuenta que salió de ahí y regresó al mismo lugar. Entonces, esta posiblemente sea la opción correcta. Igual vamos a leer las demás por si hay alguna trampilla por ahí. ¿Puede calcular la rapidez media y velocidad total por semana? Okay. Para saber la velocidad debería hablar de direcciones. Y al hacer entregas de esa forma hay muchas direcciones involucradas. Y para saber la rapidez debería saber por lo menos también el tiempo. Entonces dice, está tomando en cuenta que dura exactamente siempre ocho horas. No está anotando cuánto dura cada día, si tres horas, cuatro horas, cinco horas, etcétera para ambos datos necesita el tiempo al menos y no los tiene en la opción C dice obtiene el registro de la velocidad media y de su desplazamiento eh, no, el desplazamiento va a ser cero por definición porque empieza y termina en el mismo lugar y la velocidad media de nuevo no tiene el tiempo para poderlo registrar entonces no, no, no dice tampoco que anote como diferentes velocidades que vaya eh, teniendo en diferentes momentos de, la entrega, de las entregas así que no queda más que la opción A respuesta definitiva y correcta de esta pregunta la opción A pregunta número 7 lea la siguiente información un barco navega en el océano pacífico para monitorear el fondo marino utiliza la tecnología de impulsos sonoros llamada sonar la señal que emite viaja en el mar con velocidad constante de 1522 metros sobre segundo eso lo podemos resaltar para tenerlo allí presente por cualquier cosa. Para determinar la profundidad del fondo marino en un punto específico, se emite una señal sonora y tarda en ser recibida de nuevo en el barco 2,45 segundos. Según los datos anteriores, la magnitud del desplazamiento de la onda sonora es de 3.729 metros, la distancia total recorrida por la onda sonora es de 3.729 metros. La profundidad del mar en ese punto es 3.729 metros. En este caso, lo ideal es que hagamos un dibujito muy breve que nos eh, refuerce lo que está pues, indicándose allí en el texto. Entonces, podemos ver que hay un barquito del cual sale una onda sonora. En, se topa con el fondo marino y luego regresa entonces en ese viaje de ida y vuelta transcurre un tiempo de 2,45 segundos porque dice que tarda en ser recibida de nuevo ese tiempo y luego dice que la velocidad es constante ahora se mantiene ella sin ninguna variante acá en su momento en que se está esparciendo Ahora, como sale y regresa, el desplazamiento de la onda sonora es cero, porque inicia y termina en el mismo lugar. Entonces, la primera opción no es válida. ¿okay? Dice, la distancia total recorrida sería de 3.729 metros, en ir y venir, habría que calcularla. Y la profundidad del mar en ese punto Sería de 3.729 metros, es decir, el, un recorrido solo de ida, usando la mitad del tiempo, podríamos decir, ya que tiene una velocidad constante. Entonces vamos a hacer el cálculo para confirmar ese valor. ¿Cómo obtenemos la distancia total recorrida? Bueno, partimos de la definición de que la rapidez es igual a distancia entre tiempo. O si gustan, ¿verdad? El famoso triangulito veo dos tierras y en este caso qué vamos a hacer con el triangulito, vamos a tachar el valor que nos interesa que sería la D, al estar la V a la par de la T significa que ellas se van a multiplicar otra forma es usando directamente la fórmula despejando la fórmula queremos encontrar la D como queremos encontrar la D tenemos que dejarla libre o despejada el T de tiempo está dividiendo, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, podemos decir que la D se va a obtener multiplicando la velocidad por el tiempo o la rapidez. Aquí ya este, hay como un abuso de lenguaje un poquito en esos términos. ¿Cuánto era esa velocidad o rapidez? 1.522 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo duró? 2,45 segundos. Y vamos ahora a anotar eso en nuestra calculadora para confirmar. Limpiamos la calculadora y dice 1522 por 2,45. Igual, SD y anotamos. Serían 3.728,9 metros. Algo importante o que puede ayudarnos a confirmar que vamos por buen camino es lo siguiente. Cuando tenemos este tipo de operaciones, también las unidades son parte de la operación. Entonces aquí tenemos metros sobre segundo multiplicando a segundos. Si hay la, si la unidad está arriba y está abajo, se pueden cancelar, ¿ok? Porque es como cuando decimos 2 sobre 2, esto es igual a un 1. ¿Qué nos queda eh, sin tachar en las unidades? La M de metros. Ahora, ¿estaría bien tener esta M acá si lo que me están preguntando es una distancia? Sí. Entonces, eso nos ayuda a verificar. Y dicho esto, ¿verdad? en números ya redondeaditos, esto es lo mismo que 3 1729 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta y definitiva sería la B. Pregunta número 8. Acá ya ahora tenemos un vehículo en que va a encontrarse con dos momentos distintos o dos momentos de rapidez o velocidad distintos. Dice la pregunta. Pedro viaja en su vehículo por la autopista a 25 metros sobre segundo. De pronto, observa a lo lejos un obstáculo por lo que aplica los frenos hasta detenerse totalmente en 4 segundos. Con base en la información anterior, ¿cuál es la distancia recorrida por Pedro antes de que su vehículo se detenga totalmente? En este tipo de problemitas, la tendencia de más común de error es querer usar esta fórmula de nuevo despejando la distancia como hicimos en el ejemplo anterior pero esto es un total y completo error porque esto aplica cuando el vehículo maneja una sola rapidez o una sola velocidad y en este caso no es así en este caso es cierto lleva una velocidad de 25 pero de pronto va a aplicar los frenos hasta detenerse ¿okay? y acá es donde viene un tip muchas de las situaciones presentadas en física vienen parte de la información en números y otra parte en palabras, en frases y hay que rescatar de esas frases los números, ¿qué significa hasta detenerse? esto se traduce en que su velocidad final es de 0 metros por segundo o kilómetro hora, las unidades que se estén trabajando pero entonces estos 25 metros sobre segundo, ¿qué son? Estos 25 metros sobre segundo son la velocidad o rapidez inicial. ¿okay? Entonces, para ese tipo de problemitas es muy común eh, completar un cuadrito como pasando lista. Movimiento rectilíneo acelerado sería este el tema y en ese caso pasamos la siguiente lista. Tenemos distancias, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, velocidad final y aceleración. Son los posibles valores. Eh, ¿Qué nos están preguntando? La distancia. ¿Ok? ¿Tenemos el tiempo? Sí, 4 segundos. Velocidad inicial, 25 metros por segundo. Velocidad final, 0, 0 metros por segundo. ¿Nos dan la aceleración? No, no la tenemos. Entonces, nos olvidamos de las fórmulas en donde esté la aceleración y buscamos una fórmula que tenga a los cuatro personajes que sí están participando. La pregunta y los tres datos que nos dan. Ahora, ¿cuál sería la fórmula acá? Esta sería la fórmula. Puedes visitar otro de los videos por ahí recomendados en donde se desglosan las cuatro posibles fórmulas para este tipo de ejercicios que, que te dejo en la descripción del video. Una vez que tenemos la fórmula, verificamos si lo que nos preguntan está ya despejado. En este caso así es, dice la D de distancia. Lo siguiente que haríamos es determinar si hay un valor cero que puede hacer que esta fórmula sea más sencilla y en este caso es verdad se cumple que la velocidad final es cero entonces esta final es cero lo que hace que la fórmula se convierta en algo más cortito que sería lo siguiente velocidad inicial por tiempo entre 2. Recuerden que si una letra está a la parte de un paréntesis significa que está multiplicando. Y ahora sí, pasamos ahora a la sustitución de numeritos. ¿Cuánto era la velocidad inicial? 25 metros sobre segundo. ¿Cuánto es el tiempo? 4 segundos. Vean cómo de nuevo se tachan las unidades aquí, pero ojo, cuidado, no podemos olvidar que esto está dividiéndose entre 2. Podemos hacerlo puramente, podemos usar la calculadora, podemos simplificar este 4 entre 2 y decir que solamente voy a multiplicar 25 por 2. O nos vamos directo acá y lo ponemos tal cual. Voy a poner la calculadora de este otro lado para que sea más sencillo. Ok. Y tendremos entonces 25... 4 entre 2, 50, okay. nada más para corroborar que el proceso estuvo bien, entonces la respuesta serían 50 metros, lo que significa que la opción correcta para la número 8 es la B de bonito. Pregunta número 9. Nos da una información que dice lo siguiente. Un conductor viaja en su automóvil con velocidad constante de 6,3 metros sobre segundo hacia el este. En ese momento aumenta su velocidad durante 15 segundos. Recorre en ese tiempo 320 metros hacia el este. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad final alcanzada durante el trayecto de este viaje? En este caso entonces igual... Marcamos los datos. Primero hay una velocidad de 6 metros sobre segundo hacia el este. Dice que aumenta su velocidad. ¿okay? Y luego dice que lo hace durante 15 segundos. Está sosteniendo ahí el acelerador. En ese tiempo logra avanzar 300 metros y ahora necesitamos saber la velocidad final. Por si acaso, revisamos, si aumentó su velocidad, los tres valores aquí deberían ser mayores que 6,3. Y sí, es cierto, son mayores. Entonces, muy bien. Lo siguiente, pasamos lista. Recuerden, ¿cuáles son los datos para pasar lista? ¿Una distancia o un recorrido? ¿Lo tenemos? Sí, 320. ¿Un tiempo? Sí, 15 segundos. ¿Una velocidad inicial? Sí. 6,3 metros sobre segundo una velocidad final ah, esa es más bien la pregunta tenemos una aceleración no no la tenemos entonces no la usamos necesitamos de nuevo una fórmula en donde tengamos estas cuatro eh, variables ¿ok? voy a anotar estas por aquí esta esquinita con este planteo determinamos la fórmula, pero en esta ocasión lo que necesitamos es despejar la velocidad final. Ya tenemos la fórmula. Sí. Ahora, ¿hay algún valor que sea cero? No. Entonces tenemos que usar toda la fórmula. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Despejar. ¿Cómo hacemos ese despeje? Bueno nos llevamos todo lo que esté de más lejos o más afuera hacia adentro. Despejar es como cuando se llega a la casa y usted no se puede quitar la camisa si no se ha quitado la suéter o un ejemplo todavía más fuerte, no se puede quitar las medias si no se ha quitado los zapatos. Uno va desde afuera hasta adentro o usted no se quita eh, la suéter si todavía tiene el bulto puesto y lleva bolsas en las manos, entonces va desde lo más externo. A lo más interno. De eso se trata despejar. Entonces vemos por acá que queremos despejar la velocidad final. Entonces nos llevamos el 2 para el otro lado y nos llevamos la T también para el otro lado. Porque están fuera del paréntesis. Podemos decir que el 2 va a multiplicar la D. ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí en la par para tener allá abajo para el cálculo. Porque el 2 está dividiendo. Y cada vez que atraviesan el igual, es como atravesar al lado oscuro, a, la, a hacer lo contrario. Entonces, si el 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar a la D. Y el tiempo que está multiplicando, va a pasar a dividirla. Entonces, la dividimos. ¿Qué me va a quedar de este lado derecho si ya quité el 2 y si ya quité la T? La T. Perdón, me va a quedar velocidad final más velocidad inicial y ahora tomamos esta velocidad inicial que no se estorba porque recordemos que lo que queremos dejar libre es la final y la llevamos al otro lado a restar, entonces lo que ya construimos lo respetamos y decimos 2D entre T pero ahora nos llevamos esto a restar y se lo restamos aquí ¿okay? fuera de la fracción, porque ese es otro error muy típico. Si la quitamos, ¿qué nos quedó? La velocidad final solita, del lado derecho. ¿Ok? Y ahora podemos decir entonces lo siguiente, vamos a ordenarlo acá. Velocidad final es dos veces la distancia entre el tiempo menos vi. ¿Ok? Esta ya vendría a ser nuestra fórmula a utilizar vamos a sustituirla por los numeritos que tenemos el 2 por distancia es decir por 320 metros eh, lo dividimos entre el tiempo que son 15 segundos vamos aquí aquí vamos chequeando y la velocidad inicial hay que restársela 6,3 metros sobre segundo utilizamos la calculadora si no okay. Vamos a acomodarla por acá. Y podemos construirlo tal cual. Primero hay una fracción, entonces ponemos fracción. 2 por 320. Y en la parte de abajo anotamos 15. ¿Qué sigue? Avanzamos con el botón de, de la derecha. Y le vamos a restar 6.3. SD. Y tenemos... 36,37, que si observamos acá sería la opción C, 36,4, redondeado a un solo decimal. Respuesta definitiva y correcta de la pregunta 9, opción C. ¿Estás aprendiendo con este video? En ese caso, te invito a compartirlo, a darle me gusta, a inscribirte al canal y activar la campanita. Así sabrás cuando esté compartiendo nuevos videos de prácticas o bien clips sobre los diferentes temas. Recuerda, hoy es un buen día para aprender. Pregunta número 10. Desde un balcón del tercer piso de un edificio de apartamentos, un niño deja caer una pelota. La distancia de separación vertical entre cada balcón es de 3 metros y es la misma distancia que hay desde el nivel del suelo al primer balcón. Se asume que el objeto cae libremente con fricción despreciable. Aquí está el nombre del tema, cae libremente. De acuerdo con la información anterior, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al suelo? ¿Okay? entonces de nuevo pasamos lista. Este ya es otro temita, pero está muy relacionado con movimiento acelerado. De hecho, las cuatro fórmulas que se usan en acelerado se usan aquí. Solamente que se estaría cambiando el valor de distancia por, perdón, la letra D de distancia por la H de altura y la letra A de aceleración por la G de la gravedad. Pero veamos entonces, tenemos eh, un tiempo que es el que nos preguntan. ¿verdad? tenemos una distancia, sí la tenemos, pero ya vamos a ver cuál es. ¿Tenemos una velocidad inicial? Sí, porque recordemos que eh, hay que traducir algunas frases a, eh, a datos. Cuando aquí dice que se asume que el objeto cae libremente, esto significa que hay una velocidad inicial de cero. Donde también podemos ver esto? Acá donde dice se deja caer. Un niño deja caer. Eso significa velocidad inicial cero. ¿okay? Velocidad final no es cero, es la velocidad del choque prácticamente. Entonces eh, no la tenemos, ¿verdad? no nos la dicen. Sabemos la inicial que es de cero. ¿verdad? Pero no nos dicen la velocidad final. Y de la aceleración que sabemos, bueno, que siempre que tengamos situaciones verticales va a ser el valor de la gravedad, que para el Ministerio de Educación utiliza 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a poner ese cuadrado bien bonito como super índice acá. Okay. ok. Entonces necesitamos una fórmula que tenga tiempo Distancia, velocidad inicial y aceleración. ¿Ok? Siempre buscamos fórmulas que cumplan cuatro cosas. Lo que nos preguntan y tres datos más. Pero aún no hemos hablado de la distancia. Ok, vamos a resolver eso. Dice que está en el balcón número 3, O bueno, del tercer piso. Entonces, si está en el balcón número 3 del tercer piso, al balcón número dos hay 3 metros, pero del balcón 2 al balcón 1 hay otros 3 metros y del balcón 1 al suelo dice que también hay 3 metros, entonces tenemos 3, 6, 9, 9 metros sería nuestra distancia a considerar para este ejercicio. Ok, entonces, con estos datos, lo que buscamos es la fórmula a utilizar, la cual sería esa que tenemos acá. Voy a volver a anotar un par de datitos por acá. La velocidad inicial, 0. Distancia, 9 metros. La aceleración sería 9 metros. 8, metro sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo es lo que estamos buscando. ¿Okay? Ahora, ya una vez que tenemos la fórmula, lo siguiente sería verificar si hay un valor cero que pueda ser la fórmula más sencilla. Y eso está pasando aquí. La velocidad inicial es cero y está acá, entonces la podemos el, podemos eliminar esa parte de la fórmula y ver que nos queda más cortita y más sencilla. Eso la vamos a trabajar aquí arriba. ¿Cómo nos queda esta fórmula? Vamos a verlo aquí arriba. Nos queda que la distancia es igual a un medio de A por T al cuadrado. Ahora, este un medio también se puede simplificar y podemos nada más escribir A por T al cuadrado sobre 2. Esa es otra forma de verlo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Qué estamos buscando? El tiempo. Acomodemos la fórmula, hay que hacer un despeje del tiempo. El tiempo está aquí y lo tenemos que tener solito para poder calcularlo. Entonces, ¿cómo sería ese despeje? Bueno, el 2 que está en el denominador pasa al otro lado a multiplicar al numerador. 2 por D. Esto es lo que me queda. Ahora, ¿qué queremos? Quitar la A porque ella nos está estorbando. Pero la A lo que está haciendo es multiplicar. Entonces va a pasar al otro lado A, dividir. Y la T no está solita todavía porque tiene un 2 aquí de sombrero, una potencia. Para poder quitar este 2, este 2 nos lo llevamos al otro lado, pero va a hacer el efecto contrario. No va a ser una potencia, sino que va a ser una raíz. ¿Ok? Entonces acomodamos acá un poquito, nada más damos vuelta aquí el tiempo a la izquierda, 2D entre A. Y anotamos los valores. Sería 2 por, ¿cuánto era la distancia? 9 metros sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y colocamos eso entonces en nuestra calculadora. Para hacer uso en este caso de la calculadora, bueno, voy a ponerlo más bien acá, a este otro ladito. Y usamos entonces el botón de raíz primero y luego el de fracción. Y así podemos escribir 2 por 9 y abajo 9.81. Vamos a sacarle ya al igual y me dice que da 1,35. aproximadamente el más cercano es 1,36 por lo tanto la respuesta definitiva para este ejercicio vendría a ser la opción A. Confirmamos algo, las unidades. Si vemos aquí en el numerador hay metros y aquí abajo también los metros se cancelan. Los segundos pasan a ser la unidad principal pero al estar dentro de una raíz se elimina el cuadrado. Entonces, ¿es correcto que me den segundos si estoy hablando de tiempo? Sí. Por lo tanto, es otra forma de confirmar que eh, hicimos bien nuestro despeje. Pregunta número 11. Está basada en el mismo texto. Esto es muy común en Faro. Nos ponen un, un texto o una situación y nos dice, utilice la siguiente información para las preguntas número tal, tal y tal. Normalmente abarca de dos a tres preguntillas. No llega a cuatro. Ok, entonces tenemos la misma situación, pero ahora lo que nos preguntan es la velocidad con que la pelota toca el suelo, es decir, la velocidad final. ¿okay? Para ello, entonces, de nuevo podemos hacer un breve listado de las variables por acá. Recordemos, distancia igual 9 metros, velocidad inicial 0, la aceleración 9,80. 80, 80, 81, dependiendo, ¿verdad?, del profesor. Y lo que nos preguntan es velocidad final. ¿Cuál es el único dato que no tenemos acá? El tiempo. Ojo, el tiempo lo acabamos de calcular en el ejercicio anterior, pero si por alguna razón tenemos ese tiempo malo, mal calculado, o no supimos calcularlo, si buscamos una fórmula que lleve ese tiempo, eh, nos vamos a, a perjudicar un poquito. Sin embargo, entonces, para este problemita, tenemos eh, dos opciones. Una fórmula en donde esté el tiempo, verdad, que sería esta de la izquierda, y otra fórmula que nos permite calcularlo sin, eh, sin ese tiempo, sin necesidad de depender de la pregunta anterior. Eh, para efectos de soluciones acá, voy a resolver los dos caminos. Sin embargo, yo recomiendo el segundo, ¿ok? Que sería usar los datos del problema y no los que nosotros obtuvimos en el camino, ¿ok? Vamos entonces a ello. Si vamos por este camino, lo que tenemos que calcular, que es la velocidad final, tenemos que despejarla y el despeje nos quedaría de la siguiente forma. El tiempo pasa a multiplicar a la letra A, por lo tanto tendremos A por T. Y la velocidad inicial que estaría restando originalmente, al pasar al otro lado, pasaría a sumar más velocidad inicial. Quedándome solamente sin tocar, sin mover la velocidad final. Ordenando esto un poquito... Vamos entonces acá, velocidad final sería igual a, a por t más vi. ¿Cuánto vale la aceleración? Acá, como estos dos son valores que se van a multiplicar antes de sumarse al siguiente, vamos a abrir un paréntesis. 9,8 o 9,80 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración porque estamos usando la aceleración de la gravedad, al hacer un movimiento vertical siempre se usa ese valor por el tiempo. El tiempo era 1,36 segundos. Y a eso este cuadrado se va a ir con este de acá, Me queda metros sobre segundo, que es la unidad de la velocidad, está bien. A eso le vamos a sumar la velocidad inicial, que en este caso era cero. Entonces la podemos marcar desde aquí y omitir acá. O ponerle aquí más cero si quisiéramos. Hacemos este cálculo. Y tenemos lo siguiente. 9.8 por 1.36. Y eso me da 13,33 prácticamente. Que sería la opción B. Si usamos esta fórmula, nos damos cuenta que acá está la velocidad final. Por lo tanto, también hay que despejarla. El despeje sería de la siguiente forma. El 2a pasan al otro lado a multiplicar. Entonces queda 2ad igual velocidad final menos velocidad inicial, ambas al cuadrado. La velocidad inicial se va al otro lado, pero ahora si aquí está restando va a ir a sumar. 2AD más VI al cuadrado. ¿Qué me queda? Que la velocidad final se quedó ahí siempre al cuadrado. Quitamos este cuadrado ahora sacándole la raíz a todo lo que está aquí. ¿Ok? Ahora, en los datos que teníamos habíamos dicho velocidad inicial 0 y distancia 9 metros. Y aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces sustituimos paréntesis porque aquí hay una multiplicación de varias cosas antes de hacer la suma. Vemos que la velocidad inicial es cero. Entonces lo que realmente vamos a hacer es lo que está aquí en este pedacito. Esta multiplicación. 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por la distancia que son 9 metros. Sacamos raíz a todo eso. Usamos la calculadora y la calculadora entonces ahorita nos dice lo siguiente. Veamos, usamos raíz 2 por 9.81 por 9. Todo dentro de la raíz. Igual, grabato. Entonces SD 13.29. Que vuelve a ser la opción que ya habíamos elegido antes, que era 13,3. ¿Ok? Opción definitiva para esta pregunta, opción B de bonito. Pregunta número 12. Aquí hacemos, pues, ya un cambio de tema. Acá lo que tenemos es una gráfica de distancia o desplazamiento, de tiempo, posición, tiempo. Y me piden que encuentre, vamos a ver, de acuerdo con el comportamiento de la gráfica, la magnitud de la rapidez media para el recorrido fue de, resaltamos acá lo que nos preguntan, nos damos cuenta que en esta gráfica la línea horizontal es tiempo, son horas, cuatro horas, 6 horas, ocho horas, el tiempo total nueve horas y en la vertical son los recorridos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que a las 4 horas tiene un recorrido de 50 kilómetros. Que de la hora número 4 a la hora número 6, esta horizontal significa que pasaron 2 horas, pero se quedó siempre en la posición 50. No avanzó ni nada por el estilo. Ahí se queda ahora mismo. ¿Okay? Y de la posición 6 a la posición 9, dice que entonces hubo un recorrido de que pasó de la posición 50 a la posición 20. Eso es como si fueran puertas o aulas, por ejemplo, o pisos ¿okay? de un edificio. En este caso, caminaron o avanzaron 30 kilómetros. Desde, desde este punto hasta este punto. De 50 a 20, lo que hay son 30 kilómetros. Okay, dice lo siguiente. Un equipo de ciclismo sale de viaje para entrenar por el Valle de Orozzi Cartago, las actividades que realizan tanto correr como descansar son graficadas por el entrenador para analizarlas en un grupo al día siguiente. Entonces, ¿cómo sabemos la rapidez media? La rapidez, como dijimos desde el principio, dependen de las distancias, ¿verdad? Y el tiempo. Cuando me dice media, es promedio total. Entonces, vamos a ver. La rapidez, en este caso, ¿verdad? Distancias entre tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto es el tiempo total? El tiempo total son nueve horas. ¿Y cuánto es la distancia total recorrida? Bueno, primero se caminaron acá 50 kilómetros. Luego hubo un descanso. ¿Ok? Se mantuvieron ahí en esa posición de 50 un rato, unas dos horas. Y luego ya regresaron, pero solamente regresaron por un recorrido de 30 kilómetros. ¿Ok? Esta sería acá 50. Entonces le vamos a sumar 30 kilómetros. 5 y 3, 8. Entonces son 80 kilómetros sobre 9 horas. Si no andamos muy ágiles en las tablas, pues igual podemos ir a la calculadora. Y entonces anotaríamos acá 80 entre 9. O lo podemos anotar como fracción, no hay problema. Aquí me lo pone en fracción. Ponemos el SD y nos damos cuenta que el valor es 8,8888, o sea, 8,89. Sería el valor correcto de redondear. Lo que dice que la respuesta definitiva para esta pregunta 12 es la opción... Sí. Pregunta número 13. Haciendo uso de la misma gráfica, la misma situación, vamos a determinar que en el intervalo de 4 a 6 horas, el grupo, en el intervalo de 4 a 6 horas, es esta figurita de acá. Como el gráfico es de tiempo y de posición, significa que durante esas dos horas no hubo movimiento. ¿Qué dicen las opciones? ¿Viajó con velocidad constante? No, no hubo velocidad, la velocidad era cero y eso no se considera velocidad constante. Velocidad cero es velocidad cero, no hay otra interpretación. ¿Recorrió un trayecto rectilíneo? No, porque si hubiera, si hubiera dado un recorrido significa que se movió, que cambió de posición y es una línea horizontal aquí. No dice eso. Lo que dice esta línea horizontal es que hubo una pausa. Cuando el gráfico es de distancias acá, de posiciones. ¿Ok? Y por último, ¿se detuvo para descansar? Ok, sí, se detuvieron. ¿Para qué exactamente? No sabemos, pero de que están detenidos, lo están. Respuesta definitiva, opción C. Pregunta número 14. También es este, basándose en esta misma gráfica dice ahora durante el viaje el equipo se desplazó un total de Entonces, recuerden que el desplazamiento es el punto final es la línea recta que une el punto final con el punto inicial si quisiéramos trazarla aquí podemos hacerlo aquí vamos a hacerlo en rojo este es el punto original inicial y este es el final ¿A dónde terminaron ellos? A 20 kilómetros del origen. Por lo tanto, ese es el desplazamiento. Respuesta definitiva y correcta para la pregunta número 14, opción A. Pregunta número 15. Lea la siguiente información. La radiación infrarroja se utiliza frecuentemente en la vida cotidiana. Ejemplo de ello son el encendido del televisor, aumento o disminución del volumen, cambio de canal con el control remoto en el supermercado para cancelar los productos cada cajero identifica los códigos de barras que son leídos por un escáner los discos compactos en los que se almacena material visual y auditivo son leídos gracias a los rayos infrarrojos entre otros usos con base en la información anterior se puede asegurar que la fuerza de la naturaleza usada para explicar los ejemplos anteriores se denomina gravitatoria, nuclear fuerte o electromagnética gravitatoria sería el caso de que de atracción de un planeta o de una gran masa con otra y eso no es lo que está ocurriendo acá nuclear fuerte tiene que ver más con reacciones en donde se haya se dé una liberación de energía ¿verdad? donde se separan núcleos atómicos y demás algo muy reactivo casi que podría decirse físico químico así que no electromagnética es la respuesta correcta la opción C para esta pregunta 15 si te interesa aprender más sobre las cuatro fuerzas fundamentales, que es por donde va esta pregunta, puedes ver el video recomendado que te dejo por acá en la descripción del video. Pregunta número 16. En este caso vemos a don Félix que utiliza los fines de semana para elaborar el jardín de su casa. Traslada a la Tierra con ayuda de un carretillo sobre una superficie que presenta un rozamiento de 5 newtons. En cada viaje lleva 25 kilogramos de material y aplica una fuerza de 50 newtons con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. La pregunta es, ¿cuáles leyes de Newton experimenta Don Félix en la actividad? Vamos a rescatar detallitos importantes de acá. Rozamiento. Esta palabra es sinónimo de lo que también llamamos fricción. Okay, por si acaso lo has visto más bien de esta otra forma eh, el hecho de que la, él aplique 50 newtons pero con un ángulo quiere decir que solamente una parte de esos 50 newtons va a tener un efecto hacia el frente horizontal y otra parte de esos 50 newtons se van a usar en levantar un poco el carretillo okay. eh, luego lo que son las leyes de newton hay cuatro, pero para eh, ver el movimiento común, tradicional, inicial, este, se toman en cuenta las primeras tres. Porque la cuarta ley tiene que ver más con un, un tema de movimiento planetario. La primera ley, que se le llama ley de la inercia, significa que un objeto va a permanecer con su condición hasta que otra fuerza llegue y actúe y lo cambie. Por ejemplo, si algo está en reposo, así se va a quedar hasta que una fuerza llegue y quite ese reposo. Algo así como cuando nos despertamos en la mañana y no queremos levantarnos y hay que ponerle fuerza para hacer ese cambio. Pero también aplica cuando algo lleva movimiento y va. la ley de Newton lo que dice es que ese movimiento va a ser constante a menos que otra fuerza actúe en contra. Por ejemplo, cuando algo rueda sobre una superficie. Eh, el patinar sobre eh, piso liso, sobre mosaico, no es lo mismo que patinar en el cemento o en zacate, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, eh, la rueda se mantendría en movimiento si no fuera por una fricción ¿verdad? que estas otras superficies como cemento y zacate eh, generan. Entonces, eso es parte de la primera ley. Algo permanece en movimiento o en reposo hasta que otra fuerza actúe, cambiando esa situación. La segunda ley ya nos dice cómo va a ser ese cambio. Para ese cambio se están aplicando fuerzas que van a depender de la masa. No es lo mismo mover una sillita que un escritorio o no es lo mismo mover una silla que una refri, dependiendo de la masa que haya allí o una refri vacía o una refri llena, por ejemplo dependiendo de la masa si va a ser la fuerza o la aceleración que se obtenga Entonces, la segunda ley eh, se le llama también ley de la dinámica o ley fundamental de la dinámica y tiene en cuenta esas tres variables, fuerzas aplicadas, la masa del objeto y la aceleración que se logre o se quiera eh, provocar y la tercera ley que se le llama acción-reacción por cada esfuerzo hay un refuerzo contrario si yo aplico 10 newtons en una pared para sostenerme de ella y empujarme y empezar a, a patinar, por ejemplo, este, yo aplico 10 newtons en la pared, la, la pared me va a responder, por decirlo de alguna forma, con 10 newtons también. ¿Okay? Son eh, dos fuerzas en direcciones opuestas, pero con el mismo valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles leyes se aplica aquí, don Félix, con toda esta situación? Bueno, la segunda definitivamente. Hay todo un cálculo ahí que va a depender de la masa y de cuán, cu a qué ritmo se mueve, mueva él. Eso quiere decir que nos deja entre la opción A y la C. Al haber una fricción, hay una respuesta también de ese movimiento. Entonces, estaríamos hablando de la tercera ley. Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta vendría a ser la C. ¿Okay? está definitivo. pregunta número 17 sigue siendo la situación de Don Félix pero en esta ocasión lo que nos preguntan es la aceleración con que se mueve el carretillo en este caso la aceleración está eh, descrita en la fórmula FAM le digo yo, fuerza es igual a masa por aceleración o viceversa ¿Okay? en ocasiones esta X sobra se escribe solamente así a veces se pone un puntico ahí de por medio, pero si no, con esto ya se entiende. ¿Qué es lo que estaría pasando en esta fórmula? Bueno, la aceleración está multiplicando a la masa y la queremos libre, la queremos despejada, ¿verdad? Porque es lo que estamos, vamos a buscar. Entonces, nos llevamos la masa de este lado al otro lado del igual, de forma que aquí multiplica, allá divide. Entonces, la aceleración va a ser igual a la fuerza entre la masa pero a cuál fuerza se refiere esta fórmula ojo porque eso es un clásico error es a la fuerza neta o total o resultante en este caso él va a mover el carretillo horizontalmente entonces lo que nos interesa son las fuerzas horizontales hacia la derecha la f1 que dice el problemita es una fuerza de 50 newtons, pero con un ángulo de 60. Cuando nos indiquen eso, entonces nosotros en la, en la fórmula podemos anotar lo siguiente. Anotamos los 50 newtons. En este caso la F1 ¿verdad? es esta de estos 50 newtons y va hacia la derecha, lo cual sería el la dirección positiva, verdad, siempre para nuestros análisis. Y eh, anotamos así, 50 newtons coseno de 60 grados ¿por qué coseno? bueno aquí resulta que se está formando un, todo un triangulillo acá cuando me dicen el, el ángulo de aplicación ¿verdad? junto con la horizontal el ángulo que sería de 60 esto va para acá en esta dirección ya esto es un tema ya de vectores como tal te dejo un video uh, por acá recomendado para profundizar en esta situación, ¿ok? Del profe, Julio, Julio, profe. Pero no es la única fuerza. También tenemos un rozamiento o fricción de 5 newtons que va hacia la izquierda, es decir, al lado opuesto. Y en física siempre el lado opuesto va a anotarse con un signo negativo. Entonces, menos 5 newtons, ¿Ok? Entonces otra forma de ver esto es que las fuerzas totales o la fuerza neta es igual a la fuerza 1 pero horizontal menos eh, la fricción que casi siempre se anota como una F minúscula ese sería nuestro numerador no hay más fuerzas pero hay un peso sí. eso tiene un peso pero el peso va hacia abajo eso ya es el eje y es vertical y estamos analizando solamente lo que ocurre en la horizontal porque es la aceleración que nos interesa y en el denominador debería ir la masa que en este caso la masa son 25 kilogramos entonces esto lo ideal es colocarlo en paréntesis ¿Okay? Porque es una multiplicación que hay que hacer previa a la resta. Y podemos usar ahora sí la calculadora. Vamos a ver acá. Es una fracción. Colocamos fracción. Hay que colocar paréntesis. Ok. 50 coseno de 60. Ven que cuando uno coloca estas trigonométricas, en el caso del coseno, abre el paréntesis. Cerramos ese paréntesis. Cerramos el paréntesis de la multiplicación. Ponemos menos 5. Vean que no hace falta poner aquí signo de multiplicación. Si quieren, no hacen, pero no hace falta. Y en el denominador anotamos 25. Igual. Nos da 4 quintos. No podemos dejarlo así. Tenemos que pasarlo a numeritos comunes y silvestres. SD. 0,8. Que en este caso sería la opción A. Ah. Pregunta número 18, lea la siguiente información sobre un objeto de masa M que se encuentra sobre una superficie con rozamiento despreciable, es decir, sin fricción, una superficie lisa, pulida, donde resbala, se aplican simultáneamente tres fuerzas, F1, F2 y F3, como se indica en la siguiente figura. Vemos que hay fuerzas con inclinación, con grados entonces nos dicen la fuerza 1 es sobre la horizontal 45 grados sobre la horizontal 20 newtons esto si hablamos a nivel horizontal eh, jalaría hacia la izquierda y la F2 y la F3 están jalando más bien hacia la derecha la F2 que es la inclinada es la que tiene 60 grados de, de elevación y la F3 si sí es una línea totalmente horizontal de 10 newtons. dice la pregunta con base en la información, ¿cuál es la fuerza resultante sobre el objeto en la horizontal? Y entonces eh, vamos a anotarlo, podemos anotarlo directamente a los numeritos, pero voy a explicarles igual la formulita. Fuerza resultante o fuerza neta, se puede anotar así, FR, fuerza resultante. Se acostumbra más a anotar FN de fuerza neta, pero ustedes como quieran. Y por ahí a veces aparece este símbolo que significa sumatoria, que es para sumar todas las fuerzas. Dice sumar, pero en ocasiones hay que restar. Ya van a ver cuándo. Entonces, todo lo que va hacia la derecha va a llevar signo positivo, va a sumarse. Todo lo que vaya hacia la izquierda o parecido va a restarse. ok Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos hacia la derecha? La F3, que sería, ¿verdad?, eh, de 10 N. ¿Cuál otra fuerza tenemos hacia la derecha? La F2, pero la F2 tiene un ángulo. Entonces, F2, pero solamente en lo que va horizontal. ¿Hay alguna otra fuerza hacia la derecha? No. ¿Hacia la izquierda? Sí. Vamos a restarla. ¿Cuál sería? F1, pero en la horizontal. Entonces, ¿de qué nos sirve anotar estas h de horizontal? Que nos va a recordar que tenemos que usar la función coseno y un ángulo. ¿Ok? Vamos a traducir esto en numeritos. ¿Cuánto es la F3? 10 newton. ¿Qué le voy a sumar? La F2 en paréntesis. 15 newtons por el coseno de 60 grados. Y le vamos a restar la F3. Uno, que serían 20 newtons, por el coseno de 45 grados. Recuerden, esto es porque al estar inclinada, los newtons que me están indicando no se aplican totalmente horizontales, sino que son una parte horizontal y otra eh, va a ser un efecto vertical que ahorita no estamos eh, calculando. ¿Cuánto es el resultado de esto? Bueno, vamos a la calculadora. Acá tenemos la calculadora y decimos entonces lo siguiente. Copiamos. Tenemos 10 más, abrimos paréntesis, 15 coseno de 60 y cerramos. El paréntesis del coseno y el paréntesis de la multiplicación. Restamos. Abrimos paréntesis. 20 coseno de 45 cerramos el paréntesis del coseno y el de la multiplicación igual nos da una fracción que tiene raíz, etcétera, SD. Esto equivale a 3,36. que es prácticamente 3,4 hacia la derecha. ¿Tiene sentido que se mueva hacia la derecha? Claro, porque hay dos fuerzas bastante grandecitas o más grandecitas, dos y 3. Sumarían 25 si fuera el caso, si fuera este recto. Ahí hay, hay, hay un buen aporte hacia la derecha. Así que esa sería la respuesta definitiva de esta pregunta 18, la opción B de bonito. Si quisiera, podemos hacer estos cálculos de por aparte, 15 minutos coseno de 60 y apuntar cuánto valen. Y luego 20 minutos coseno de 45 y apuntar cuánto vale, y después hacer la suma de los tres. Entonces, los dos resultados y a ese eh, sumarle el 10. Pero es un poquito más largo, ¿verdad? Pero es cuestión de gustos. Y acá estaría la eh, firmina con la, el resumen de la solución que hemos realizado en este video del día de hoy. Gracias por ver este video, yo soy la profe y estoy para servirte, recuerda dejar tus dudas en los comentarios, suscribirte al canal, darle me gusta y no te pierdas los próximos videos porque recuerda que hoy es un buen día para aprender, nos vemos, pura vida.